Muchísimas gracias, querido rector, eh, querido rector de mi universidad. Por pues siempre lo digo, que uno nunca deja, o por lo menos yo así lo siento, de ser universitario. Quiero saludar, por supuesto, tanto a la secretaria general, a la vicerectora, a la responsable de la cátedra, también al equipo eh, de la consejería que me acompaña, la delegada territorial aquí en Valladolid y especialmente a todos los medios de comunicación, que se dan cita en esta firma del Convenio para el Desarrollo y Funcionamiento de la Cátedra de Transparencia y Buen eh, Gobierno. Yo lo primero que tengo que señalar y decir es eh, dar la enhorabuena a la Universidad de Valladolid por la creación de esta cátedra. Nuestra obligación, nuestro interés y voluntad es precisamente el de colaborar a desarrollar dicha cátedra. ¿Y por qué esto? Bueno, pues por algo muy sencillo. Sin lugar a dudas, eh, la transparencia está relacionada con la higiene democrática y eh, la mejor manera de tener salud es tener higiene y por tanto ahondar en transparencia es ahondar en salud democrática y en ese sentido lo sentimos desde la Junta de Castilla y León los siete, el gobierno de Alfonso Fernández de Mañuco. Con este convenio colaborativo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacer una serie de actividades que se inscriben dentro del plano de la investigación, de la formación, también, como no, de la divulgación, y muy importante, todo lo que tiene que ver con la transparencia del conocimiento a la sociedad tan vinculado a la universidad. En definitiva, promover una cultura de la transparencia. Eh, la Junta de Castilla y León tiene un compromiso eh, con la misma, con la transparencia, además de una obligación. Eh, tiene un compromiso que tiene que ver con la voluntad de ir aumentando día a día pues el, el número de datos eh, de transparencia que vamos facilitando. De hecho, en lo que va de año, hemos incrementado ese catálogo de datos en nueve conjuntos, lo que ahonda en esa idea o ese interés que tenemos por la transparencia. Estamos trabajando también. En un proyecto importantísimo eh, que está financiado con los Fondos Next Generation y que es un proyecto del Gobierno del Dato, es decir, la utilización del dato de manera eficaz y eficiente y que redunda en el interés general de todos y cada uno de los ciudadanos. Un proyecto que tiene un presupuesto, como digo, de los Fondos Next Generation en torno a los 2,5 millones de euros. Seguimos avanzando en todo lo que tiene que ver. Con la protección de datos, con el acceso a la información, estamos poniendo en marcha un portal importantísimo de transparencia en, en, que va a favorecer la misma dentro del conjunto de las entidades eh, locales. Y lo que es más importante, seguimos colaborando de forma constante y cotidiana con el comisionado de eh, transparencia porque nos parece fundamental. En relación a la cátedra, ¿qué podemos señalar? Bueno, pues en… Lo que vemos, que es una iniciativa eh, totalmente loable, y yo aquí lo, puede, lo quiero significar eh, en, en relación a lo que viene haciendo la, la Universidad de Valladolid, señalar que esta eh, eh, cátedra tiene una… Una visión y una misión clara propia de lo que es el ámbito universitario, una visión como es destacar el valor de la transparencia y una misión como es contribuir a la divulgación y que arraigue en el conjunto de las administraciones y en el conjunto de la sociedad este hecho tan importante de la transparencia. Los retos de la misma, como ha quedado manifestado por el propio rector, bueno, pues nos hablan de una vertiente, un prisma que tiene que ver con lo legislativo, con lo tecnológico, con lo comunicativo, incluso con la propia eh, ética. La cátedra tiene un espacio físico y yo desde aquí quiero. bueno, pues felicitar a doña Arancha eh, Moretón Toquero. y tiene también un apartado, un espacio online que nos permite a todos eh, trabajar en ella. Eh, en definitiva, lo que estamos procurando es entre todos que la apertura a la sociedad de lo que hacemos, el conjunto de las administraciones públicas, eh, sea conocido, sea sabido, sea entendido y, además, sea suficientemente administrado desde el punto de vista de la eficiencia y la eficacia. Eso es lo que permite el ser eh, transparente, como decía anteriormente, que gocemos de una mayor salud, de una mayor higiene eh, democrática. Yo, por mi parte, significar que eh, hay una colaboración económica, con la cátedra en torno a los 20.000 euros que próximamente canalizaremos a través de la correspondiente subvención por parte del gobierno de la Junta de Castilla y León a la Universidad de Valladolid. Con ello, lo que queremos es seguir trabajando en transparencia y seguir trabajando con los que mejor pueden hacer la transparencia, que es el ámbito de la universidad.